Dice, ¿está usted de acuerdo con la extradición de parturienta haitiana? Eh, eh, hay un error ahí, no es extradición, es deportación. Sí, exportación. Eh, porque tradición tiene no? una connotación jurídica diferente. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, eh, quien lo escribió no es abogado y hay que entender eso. Entonces vamos a ponerle que la gente entienda que es deportación, exactamente, que Ahí. la gente entienda que Toda es, está usted de acuerdo con la deportación de parturientas haitianas esa, esa es la pregunta, ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp, en el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta interrogante muy bien miren migración dice sobre parturientas haitianas si usted está ilegal, yo lo puedo sacar debajo de la cama. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Miret, catalogó de injustas e inoportunas la, los comentarios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, acerca de la deportación de embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana. El director de Migración, Enrique García, afirmó que la deportación de embarazadas haitianas en el país no es una acción ilegal, puesto que el reglamento de la ley de migración lo que prohíbe es la detención de las mujeres en esta condición, es decir, en estado de embarazo. Si usted está ilegal, yo lo puedo sacar debajo de la cama, porque la ley me lo permite, dijo al ser entrevistado en el programa radial El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la emisora amiga de este sistema de televisión, la Z101.3 FM. Muy bien, ahí están las imágenes, ahí está García dando las declaraciones. Hay una, sus declaraciones, vamos a escucharla vamos sí. a pedir que nos las pongan y que nos den retorno acá. Adelante. Aquel extranjero que no se ajuste a las leyes dominicanas tiene que abandonar otro territorio. Y si no lo abandona por la buena... Pues lo por la mala Hoy, que... hoy, oye bien, hoy yo recibo un avión De los Estados Unidos Que me llega cada 15 días con deportado. Pero es cierto que se hicieron dentro de los hospitales O en el entorno de los hospitales No, nosotros no lo hacemos dentro de los hospitales Aunque no nos lo prohíbe la ley o sea, bien Si usted está ilegal, yo lo puedo sacar Debajo de la cama Si reglamento... está ilegal, porque la ley me lo permite Ahora, dentro del marco Bien, muy bien Adelante, Francis, vamos a ver tu opinión acerca de... Mira, nos está resultando un tanto duro a veces las declaraciones de funcionarios en los contextos. En este caso, recuérdense que está siendo asediada, como he dicho, la República Dominicana y cuestionada por su, por su toma de decisión de cumplir con las normativas migratorias para el territorio dominicano y la autoridad dominicana está actuando. Ahora, ya se había advertido de que podríamos ser objeto de castigos internacionales en el sentido que hoy vemos que también tenemos que defendernos, como siempre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así han sido las decisiones de la misma Corte Interamericana. La OEA, que ha debido de jugar un rol importante, por los pueblos de América, o en América, o en el Caribe, la República Dominicana le ha resultado siempre una, no sé cómo, cómo autodeterminar, eh, calificar, como lo ve la OEA. De, recuérdense que la propia OEA en el 65 tuvo una participación ominosa. Pero en el hoy, por primera vez, estamos viendo una actuación directa del mandato presidencial hacia la preocupación que ha generado la débil y frágil eh, existencia del pueblo haitiano, que eso obviamente genera presión migratoria hacia República Dominicana. Entonces la autoridad, en, un, en una especie de expresión prácticamente de, de hacer entender a los demás Señores, yo tengo la autoridad para hacer esto y esto. Se oye estridente, pero es verdad, pero es verdad que él tiene la autoridad para apresar, es decir, detener, procesar y deportar a quien en el territorio dominicano no tenga ningún tipo de documentación que avale la permanencia, el tránsito, es decir, que esté en la República Dominicana. Precisamente de lo que se trata es de agarrar el toro por los cuernos con respecto al tema migratorio. Tú estás acusando a la vaca, tú estás tú jodando. <risa> lo estoy amenazando. O... Acusando a la vaca, sí. Entonces. Hay que agarrar el toro por los cuernos. Es un cebú eh... Entonces... Eso resulta estridente al la, a la, a la, a la, a la oído de mucha gente que hoy coloca la situación por la que está presionada República Dominicana a un tema humanitario, a un tema de, de proporciones eh, de acogida, porque lo que se quiere es que sea el Estado pivote, el Estado de acogida, de la crisis haitiana y yo entiendo que está correcto que la autoridad haga este ejercicio y sobre todo ejercite el músculo de la ley que le permite al Estado Dominicano aplicarla en su territorio en toda tentativa de utilizar este territorio como territorio de residencia de forma incorrecta o de territorio de tránsito de forma incorrecta o de territorio también de trasiego, de todo tipo de contrabando yo entiendo que el tema de las parturientas no puede es decir, de las que están, no la parturienta que eso es otro caso, la parturienta en ese sentido nosotros entendemos que no debe de ser eh, malinterpretado, porque una parturienta está en un estado ya de emergencia o de, o de dar a luz en procesos hospitalarios pero ya eso es un caso, ahora las embarazadas que entran y transitan en la República Dominicana deben ser fiscalizadas por el Estado a través de migración. Bien. Eh, gracias, Francis. Carolina. Yo me pregunto, y le pregunto a la Comisión Interamericana de Derechos, si el hecho de estar en un Estado, en el caso de las mujeres, de estar embarazadas, no evita que sean deportadas a su país de origen, sea Haití, Venezuela, Cuba... China, Japón, donde quiera que usted quiera pensar O sea, esa es mi pregunta Tenemos muy claro el estado de delicadeza, de vulnerabilidad De cuidado que debe de tener una embarazada Ahora bien, esto no evita en que sean llevadas a su país de origen A donde pertenecen Entiendo que este tema se ha estado eh, utilizando por lo por lo vulnerable que podría ser ante los ojos de mucha gente y, de alguna forma, oscurecer el rostro o la imagen de la República Dominicana. En ese país están mandando todas toda la mujer embarazada para, para Haití. Pero bueno, ¿y para dónde la van a mandar? Porque si son de Haití hay que mandarla para Haití, no la van a mandar para Estados Unidos para México. Señores, nosotros tenemos que estar claros que los países tienen sus leyes migratorias. O sea, entrar en este tipo de debates parece hasta banal, en el sentido de que, hay leyes que se deben de cumplir, hay regulación que los países tienen en torno a sus fronteras. Entonces, porque yo esté en México, porque yo esté en Estados Unidos, porque yo esté en Puerto Rico, porque yo esté en España, en Italia, si estoy embarazada, no me pueden mandar a República Dominicana o deportar a República Dominicana, que es mi país, mi nación, donde, donde pertenezco. O sea, eso no se debería de estar hablando en estos momentos. Y si nosotros le sumamos a esto la realidad que tiene... La República Dominicana y que hemos estado hablando La inversión o el gasto más bien que se da en nuestro país en salud Y debo de decirlo nuevamente, ayer lo, lo decía Según datos del Ministerio Público en lo que va de año En la República Dominicana se han gastado 10 mil millones de pesos Amigos televidentes Dando servicios de salud a parturientas haitianas, a mujeres haitianas que o viven aquí en la República Dominicana de manera ilegal o que llegan en esos momentos eh, de ya en sus procesos de embarazo y hay que darle el servicio de salud como lo establece los derechos humanos. Hay que darle el servicio de salud porque si usted le va a nacer un muchacho, un niño, pues hay que atenderla. Esas garantías de derechos humanos le salen nada más y nada menos que, que en eso. Al país, solo en los procesos de parto del momento, sin contar con todo lo que se debe de hacer por las condiciones que muchas veces llegan a los centros hospitalarios, sin contar los demás servicios médicos que son derechos fundamentales que se le dan en los centros hospitalarios de la República Dominicana. Oye, nada más certero que las declaraciones que, daba, que dio o un comentario, una frase que dijo Luis Abinader en este día. Nosotros no podemos... Gobernar dos países, o sea, nosotros no podemos atender dos países La República Dominicana no tiene la posibilidad de hacerlo De buenas intenciones llenas está la vida De buenas intenciones estamos llenos los seres humanos Ahora, si tú puedes, tú lo haces Pero si tú no lo puedes hacer, no lo hagas La República Dominicana no está en condiciones de cargar con la situación Lamentablemente que vive el vecino país Cuando me refiero a cargar con la situación que vive el vecino país Es que si nosotros permitiéramos en todos los momentos, pero más ahora, donde hay una situación, una crisis muy marcada allá y que lamentablemente esta pobre gente está buscando la forma de salir y el destino más cercano que tienen es República Dominicana. Entonces, la pregunta que yo me hago y que le hago a mucha gente y a la, a la, a la Comisión de los Derechos Humanos y a todas esas ONG, o sea, que ellos entienden que nosotros debemos de hacer, alguien que me responda, ¿qué entiende que debe la República Dominicana de hacer?, Sencillamente dejar que sigan entrando embarazadas, eh, eh, los niños, las mujeres, los hombres, que entre todos acá, porque no haya regulación, que no haya deportación, o sea, que lo, que lo asumamos todos aquí. Yo quiero que alguien me responda a eso. ¿Qué debe de hacer la República Dominicana según la Comisión de los Derechos Humanos? Según la Comisión Interamericana de Derechos. Según ellos cruzarse de brazos y aceptar todo. Pero lo la que Comisión no se ha pronunciado respecto a eso. No veo cuál, eh, por qué hacer comentarios de algo que no ha sucedido. ¿Cómo es? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado. No, claro se pronunció que sí. la ONU. No, no. Porque la Comisión se pronuncia, tú sabes a través de qué. Sí, a través no, no. de sentencia. eh, la contesta no, que no. ha hecho el Ministerio de la corte Pero no ha habido pronunciamiento. Sí, no, no. Óyeme, lo se que se ha estado hablando es que ha hecho una reacción de República Dominicana a los considerando de la Corte de la Interamericana de, de, de los Derechos Humanos. Entonces, a ese tenor es por primera vez que vemos la acción directa del Estado dentro de su política exterior defender su imagen. Y okay. está correcto. Bien, gracias. Entonces, cerrar diciendo con esta pregunta: ¿Qué quieren que haga la República Dominicana en, te, en ámbitos migratorios? Que, lo, que los deje a todos aquí, nosotros no podemos. O sea, que alguien que me responda: ¿Qué quiere que haga la República Dominicana? ¿Qué es quiere que haga el gobierno, el gobierno dominicano? Yo con esto voy a cerrar. Bien, buena pregunta. Bien, Rosa, Adelante. Bueno, Miren, sea, ¿qué señores, quieren? Atención a la gente que le gusta escudriñar. Noam Chomsky, que es un sociólogo, establece 10 estrategias de manipulación, 10, y dentro de esas 10 está lo que es la infantilización de la información, es decir, pasarte información como si tú fueras un niño y que tú te la vas a creer porque, eh, porque es así por así. En este caso... Hablar de 10 mil millones de pesos en lo que va de año, que fue la información que pasó el gobierno, 10 mil millones de pesos en parturientas, es imposible, imposible. Primero, intentan, ni siquiera es un paralogismo, que es eh, un argumento falso, no, no, no, no. Es un sofisma, es un argumento falso que me lo intentan pasar por verdadero, pero que no me lo demuestran falso. Y puedo retar aquí al mentiroso del, del, del ministro de salud, que es un mentiroso, yo lo demostré, que dijo aquí estamos a nivel de un 78% de vacunación y no llegamos ni siquiera al 63. ¿Mm? Con la primera vacuna, con la segunda no llegamos al 52. O sea que es un mentiroso, lo que pasa es que la gente aquí escucha, pero no se va a la fuente. Y eso está muy bien. Lo primero que eso es una mentira. Eh, y eso usted lo divide por parto y tendría que multiplicarlo en cuántos partos van de haitiana durante el año y se van a dar cuenta que no hay forma de 10 mil millones de pesos. Pero bien, eso son eh, harina de otro costal. Con relación a lo que dice este señor, en la película Kung Fu Panda, el maestro Uwe le dice al maestro Chifu: mira que este, esta, este durazno, este árbol de durazno va a dar durazno, ¿Mm? tú podrás querer que de uva, manzanas o peras, pero no, te va a dar siempre durazno, ¿sabe por qué? porque esa es su naturaleza, te va a dar siempre durazno aunque tú quieras otra cosa, este señor de migración no va a dar otra cosa que no sea eso, porque esa es su naturaleza, no es mentira lo que él dice, él, él puede Enviar al, a, a todo el que esté indocumentado fuera del país y al país que le corresponda. Claro que lo puede hacer. Lo que usted no puede sacar a nadie debajo de la cama. Usted no puede entrar a mi casa y sacar a nadie debajo de la cama, aunque yo tenga un reguero de haitianos, venezolanos, chinos, cubanos y todo lo demás en mi casa. Porque para eso necesitaría la orden de un juez. Entonces, nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho supone el comportamiento de los, de los individuos basados en códigos, en normas preestablecidas. Y hay gente que no le dejamos pasar eso. Cuando él habla ciertamente de la detención de mujeres embarazadas, no es que él no es ni de menores ni de envejecientes, es la ley que se lo prohíbe. Yo le envié ahí la ley de migración y el que la quiera se la puedo compartir, la, la, la abrieron en el whatsapp, vamos al artículo 134, en el artículo 134 de la ley de migración, porque qué pasa señor, nosotros tenemos que ser entes críticos, pueden darle a, F, a F3 muchachos y poner 134, ahí le va a aparecer de una vez, para que no tengan que durar tanto bajando, ¿Qué resulta, la ley de migración prohíbe la detención de menores, de mujeres embarazadas, léalo conmigo ahí, y de envejecientes, porque están en riesgo, están vulnerables. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? No lo dejes entrar. No lo dejes entrar. Y ciertamente, claro que lo puedes deportar porque tú tienes ley migratoria, a nosotros si nos agarran en Estados Unidos, nos deportan. Claro que sí, pero con humanidad, con respeto, nunca poniendo en riesgo la vida de una persona y una mujer embarazada es alto riesgo en cualquier parte del mundo ¿por qué ustedes creen que Estados Unidos prohíbe ya que las mujeres entre después de los seis meses ya, después de los seis meses ninguna mujer embarazada puede entrar a Estados Unidos con visa de paseo ¿Sabe por qué? Porque ellos se dieron cuenta porque ellos se dieron cuenta que estaban entrando a parir especialmente las dominicanas que de acuerdo a un estudio ¿m? de acuerdo a un estudio estableció que las mujeres dominicanas son las que más parían en Estados Unidos con visa de paseo es decir cuando se embarazaban, desde que tenían 7 u 8 meses, pam, se aparecían allá, se quedaban para dar la luz allá y que los niños fueran americanos. Entonces Estados Unidos, como no la podía deportar así, en esa, en esa condición de riesgo, con 8, 9, 7 u 8 meses, dijo, lo que vamos a hacer es que no la vamos a dejar entrar después de los 6 meses. Después de los 6 meses ya no puedes entrar, esa es una decisión correcta, correcta. Pero tú no puedes agarrar a una mujer embarazada y deportar, el es el negocio que te para en un avión. El riesgo es que tú provocar una situación, por el estrés que tú le causas, eh, apresándola y montándola en, en, no sé si me doy a entender, primero es lo humano, por eso Estados Unidos lo hizo así, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Mira, mujeres embarazadas de aquí no me pasan después de los seis meses, los cinco meses, no sé, legislar para eso, pero nosotros vivimos en un estado de derecho, y este señor está haciendo lo mismo que estaba haciendo por allá el haitiano, ¿cómo se llama? Joseph, eh, eh, Claudio Set. ¿qué estaba haciendo Claudio Sepp allá? que quiere ser presidente de Haití y estaba levantando un discurso nacionalista para aglutinar a los haitianos en torno a él y que cuando él fuera a ser candidato la gente lo apoyara porque él sí defiende a los haitianos. Este señor lo que está haciendo bulto es para caerle bien a Luis Abinader y a una parte de la sociedad. Vas a terminar mal. Anoten la fecha que se lo dije. Va a terminar mal e -e este señor bien. porque lo que está es buscando un discurso populista. Gracias, Yerja. Miren, con el tema haitiano, la República Dominicana ha caído en un gancho. Y ha caído en un gancho porque hemos sido muy alegres en manejar el tema haitiano. Mm. Hemos, sido, hemos tenido muy poca capacidad para ver el futuro. Tenemos mala nota. Exacto, tenemos mala nota manejando el tema haitiano. Hemos, sido, hemos tenido muy poca capacidad para ver el futuro hacia, eh, la, hacia el tiempo que vendrá y, y, y, y la relación y el manejo de la relación dominico-haitiana. Porque primero hemos firmado todos los protocolos y, la, y, la, y, la, y las convenciones americanas que nos obligan a cosas que sabemos que en el futuro nos iban a perjudicar o que nadie reparó ni se sentó a analizar si nos podía eh, perjudicar o no. La República Dominicana, mire, nosotros no tenemos nada que agradecerle a la Organización de Estados Americanos, al contrario, tenemos mucho que reclamarle. Históricamente. ayer pidió que fuera declarado no grato el actual director históricamente de... la OEA nos ha mm. golpeado sistemática y nos permanentemente históricamente la OEA no ha escuchado nuestros reclamos Nunca. cuando le hemos planteado cuestiones propias del Estado dominicano en ese sentido un vecino que tú lo llames vecino venga ayúdame a entre esta nevera y te diga no yo no puedo yo estoy viendo la novela Ah, ok está bien y tú vuelvas y le pregunte, y le digas lo mismo. Vecino, mire, hágame el favor que se me rompió eh, la llave, la ducha. Mire a ver si usted tiene algo ahí para aunque sea un pedazo de goma, de, de tubo, de bicicleta. Para... No, no, vecino, yo no tengo nada. De... Óigame, deje de llamarlo. Sí, no sigas un... jodiendo con el vecino que ese vecino no quiere saber de ti ni tampoco está ahí para ayudarte. A, a ese vecino, a ese vecino te pasa por el forro. Él importa que, te, a, que a ti te lleve el diablo. Entonces, eso ha pasado con la Organización de Estados Americanos. Y nosotros hemos sido muy incapaces, primero, de manejar el tema haitiano y, segundo, de entender que no podemos andar firmando todas las diabluras. Miren lo que, lo que ha pasado. Por ejemplo, los norteamericanos han dado cátedra en ese sentido. El norteamericano es más chivo, y eso que nosotros no apreciamos de ser chivo. Pero el norteamericano es sumamente chivo, sobre todo cuando su estado... Se compromete. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo, el desarrollo de la vida, sobre todo en el aspecto constitucional, el, el, el modelo neoconstitucionalismo de las constituciones actuales, ha cambiado una serie de criterios acerca del territorio, acerca de soberanía, acerca, de, una, acerca de, de, de leyes y de derechos. La dignidad humana está presente en todas las actividades que se hacen basadas en la Constitución. De hecho, la Constitución nuestra lo plantea ahí mismo en el preámbulo. Habla de Dios, pero habla de, habla de dignidad. Entonces, eso tenemos nosotros que entenderlo. Yo decía aquí y vuelvo y lo repito, Abinader, Luis Abinader ha sido incapaz, es un incapaz de saber elegir, no es que sea incapaz como presidente, no estoy diciendo eso, pero es incapaz de saber elegir un colaborador. Ese muchacho, Enrique García, no, no, era un, un, un, el, el, no es el indicado para una posición de tanto nerviosismo como es el tema de migración. Ustedes saben por qué porque va a cometer los errores que ha cometido. Lo primero es que hace un tiempo, con el tema de las partes se puso a hablar y lo que puso fue a la República Dominicana en riesgo como Estado frente a las organizaciones internacionales con lo que dijo. ¿Saben por qué? Porque cuando se haga la demanda, que probablemente venga por ahí en algún tiempo, le van a decir, bueno, pero fue el director de inmigración que dijo tal cosa y sobre eso es que nos estamos basando, sobre las actuaciones de ellos. O sea, es un idiota. Entonces, es en una gente así. Tú tienes que saber elegir, por Dios, Luis Abinader. No elija cualquiera. No permita que tu gobierno caiga en manos de entidades, de asociaciones, de grupos. Porque eso es lo que ha estado pasando. Le ha estado nombrando gente a grupos para luego tener que salir de ellos o tener que soportar la desgracia de tener a un tipo que metió la pata, que no sabe lo que es el Estado. El Estado es otra cosa, no es el disparate que mucha gente cree que es. Entonces, eso ha sido lo que ha ocurrido. Hay un asuntito que es una brecha que dejó en su comentario Yerjan. Es cierto, las mujeres dominicanas o de cualquier otra nación, pero vamos a hablar de nosotros, cuando van a Estados Unidos no pueden entrar embarazadas con más de seis meses, pero esas mujeres entran de manera legal. Es decir, tú tienes oportunidad, tú tienes oportunidad de ver de establecer que tienen seis meses, y tú, le además, el, el embarazo es, una, es evidente, eso se claro, nota. Claro. Ahora, ¿está entran ilegal? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes exigirme a mí como Estado que yo eh, eh, no la deje entrar cuando yo no la veo cuando entran? Porque me, la, la mete, mire, señor. Entonces he fallido en ese aspecto. Bueno, está bien, pero una falla tengo obligatoriamente ah. que cubrirla de alguna manera con el efecto de la ley. ¿Qué es lo que yo digo? Yo pienso. A que A diario sí. lo, nos burlan. <coughs> Exacto. Yo lo que pienso es que sí se pueden recoger en la calle con dignidad, con respeto, con todo, consideración todo. por ser seres humanos que están pasando por una situación terrible, pero. Pero nosotros no podemos cargar con las parturientas haitianas porque ellas vienen y pagan en Haití una cantidad de dinero para poder pasar para acá. ¿Saben por qué? Porque el servicio que van a recibir aquí no se lo dan en Haití. Porque su hijo cuando nazca aquí va a nacer en una sociedad en la cual podrá desarrollarse mínimamente, pero podrá desarrollarse totalmente diferente a como ocurriría si nace en su propio territorio. Esa es la realidad. Y al ser esa la realidad... Uno, nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con criterio. Claro. Y salir de estos locos que viven hablando muchísimos disparates sin, sin Decía mi abuela como el que... Sí, que eso sabe, mismo. no lo siento. Político mira, chatarra. Y no mira, el político yo te voy a decir algo quiero a pedirle policía. a Yaryan que, que reflexione. yo quiero preguntar dónde se ha afectado, y le pregunto a vez, Amado, Francis, dónde se ha afectado la integridad de no, los deportados. Nadie puede pero, señalar. Pero Carolina, pero, pero, pero espera ese momentito. Nos responda, Nos sacaron. No responde. No, déjame Res, responder un no, momento. Nadia, nada, no, nadie, nadie. nadie puede reportar un caso. Yo lo que he dicho es que el de Estado dominicano está obligado a hacerlo por su ley, por sus normas, Con criterio. buena o mala, pero con criterio, con respeto, con dignidad. O sea, pero claro, eso de, de eso de decir, ¿tú te crees que cuando que el cuando un oye, me refiero. Óyeme, tú te crees que cuando un agente de aduana o de, de, de, de, de, de migración escucha eso que dice el director Dice, no, pues yo me voy a meter a la casa, una patada a la puerta y saco a la haitiana que está bajo la cama. ¿Dan para hacerlo? Anda para el carajo. Que Pero no. que no, la pregunta es si se ha hecho, si tiene información, eh, señora, si se bueno, lo... Tengo. Déjame responderle un momentito. El texto que él lo ha dicho eh, significando y asegurándole a la población o a la gente que le escucha de que él tiene como autoridad... Tiene la autoridad. Es que la autoridad tiene que saber lo que habla. La autoridad está no bien, puede estar hablando disparado. ¿Tiene que vaya a mi casa? ¿Quiere que entre a mi casa? Claro que no. que, yo a claro a dos, que no. Dos chinos ahora, van a a mi casa. Que lo que va a mi casa. una cosa. Do si que... está corriendo. Que entra a mi si casa. Si está corriendo y utiliza una puerta abierta. Sepa usted que ahí atrás va el que lo está persiguiendo. Y puede entrar. Ahora, cerrada. Que ahí, hay una, ahí adentro hay una ilegal. Claro que no lo va a poder hacer ninguna ah, autoridad. Lo bueno, han sacado eso, aquí. Porque deje está hablando caballero. ¿no tiene un protocolo, Vamos a aplicar no, eso. Pero es lo que te digo. Es que hay un... no es que se ha hecho. Visto es no se ha hecho. Para dicen decirle aquí. que él tiene la seguridad. Un momentito, antes de la llamada. Óyeme, que con seguridad mm -hmm. él tiene la autoridad para deportar al amigo o amiga que está al sí, teléfono. Un segundito. Se acuante, un, un segundito. No sirve. Trascendió en la República Dominicana el hecho de una haitiana que la sacaron de un hospital. Y prácticamente parió en la guagua. Eso fue aquí. Noticia. Yo vi la información que se le dieron los servicios y claro. luego Eso, lo mandaron a ITU. Pero ven acá. Se le dieron los servicios médicos y la mandaron para Es justo, Carolina. Tú que eres mujer. Se le dieron yo los servicios. Sí, ¿Tú a la a la te crees que es justo tú sacar a una médico. mujer a punto de parir de, sí. un, de un hospital y que te para prácticamente? A ella se le dieron los servicios médicos y luego la deportaron. O sea, te atendí, te doy salud, te nace tu bebé y luego te mando a tu casa. Y casi, y casi para en una guagua. Vamos a ir la llamada. Buenos días. Ah, no se hay, se cayó mira, hay una cosa, ya, ya. Ahí es que está Ahí es que está y problema, busca la información mira, también del servicio que se le dio para que, que presenten la información completa. No, pero presenta la información completa porque solo no, vas a vender de que la deportaron. Que la sí, sí, Ajá, claro, pero entonces claro, lo enfocas en es que el, el aspecto mira, negativo en porque en presenta los, la información señor, señora, completa. No, pero, pero presenta. Mira, el, no, no la pero yo te estoy diciendo. La sacaron del hospital. Y se le dio el servicio. Ah, pero. Y se le dio el servicio de salud y la deportaron. La sacaron del hospital. Escúcheme. Les rompe fuente, pero no, espérate. La sacan del hospital, rompe fuente en la guagua y la devuelven al hospital Ahí corriendo por es donde un problema de la autoridad. ¿No? Que aparte de que todos sabemos y no hacemos los suecos, no, los tontos útiles, nos hacemos porque todo también que dice, ah no, que no la deje pasar. En las características... Porque estamos en, en, en, en, en, en, en Suiza. Las características... Y hablando, es, con los familiares todos en Estados Unidos vuelvo, y en Europa. Vuelvo a decir, las características que posee la República Dominicana en su frontera... ¿Permite tener un control migratorio eficaz? No. no. Vamos yo le quiero preguntarle a quien ya... No vamos a, a no hacer de, de la llamada. Hay que actuar. Buenos días. Buenos días. días. Saludos. Buenos, Buen saludo, día. buenos días. ¿Cómo están? ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Sí, es Manuel García que le habla. Oh, eh. Hola, Manuel. Adelante. Sí, gracias. Eh, eh, yo lo que entiendo es, eh, eh, colega que el gobierno está actuando bien siempre y cuando se respeten los derechos. Si esperan darle el servicio de salud y después de una manera eh, bien, eh, correcta, lo deportan. Siempre y cuando no, no se ve afectada la salud del niño ni de la persona, sea algo un procedimiento correcto. Ahora bien, yo lo que entiendo es que donde debe de, de, de existir la... la el ojo es en, en los controles migratorios en las fronteras y un, y, y, un, y un sistema de asuntos internos que verifiquen que se esté trabajando de manera correcta en, en, en cuando son deportados, que no vayan a, a ver negocios donde puedan eh, pagar para que ellos vuelvan a entrar o, o, o, en, o en ese medio. Porque ahí que está el problema, que tenemos autoridades que están de, permitiéndole pasar por dinerito. Y, y ahí es que está, donde deben, deben resolverse, entre estas dos partes, en el control migratorio de la frontera, y en esos asuntos internos, de ver cómo, se, doctor, cómo, cómo eh, cambian esos personajes y ponen gente seria ahí. Mucha, mira, que no, perdón, mira, quiero hacerle quiero, una pregunta una ayer, Jan, perdón, yo amado. Quiero, hacerle no, una, quiero decirle ayer que debe de ser un poquito. No, déjeme, déjeme ser como yo soy. A mí no bueno, me baje línea, que yo no mira, cojo de nada. No, no, yo no Usted te tengo que línea, Debe de como yo soy, es mi opinión. Pero yo no me voy que es mentira que aquí se gastan, que aquí no se gastan 10 mil millones. Pero señores, normalmente, en los años normales, búscalo, en los presupuestos cómo está calificado entre 7 a 8 mil millones de pesos en Parturienta. Y óyeme una cosa, las estadísticas están ahí, porque si hay, algo, si hay algo eficiente en el registro es que la salud no admite que llegue un paciente a buscar un servicio a un hospital, primero se le brinda, se inscribe. Y en lo que va del año... Mensual, diariamente aquí se están haciendo parto a Haitiana. Son un 88. 88 Haitiana, diario. Por un mes, por un año, por cuatro años, por cinco años. Óigame, mi hermano. Bueno, yo sí quiero preguntarle algo a Guayerian, que siempre veo que hace este tipo de comentarios. Él dice, ¿tú lo oyes hablando? Pero tienen familia en Estados Unidos en Europa. O sea, pero me permíteme la pregunta. O sea, ¿qué tiene una cosa que ver con la otra? Y el hecho sí. de que si yo tengo una hermana legal en, en China, en Japón, en Rusia, yo no puedo asumir una posición con un tema en particular, o en este caso con el tema haitiano. Que si nosotros buscamos la historia eh, mundial vamos a encontrar que siempre va a haber ¿Pero ¿por qué tú me dices, o a mí y no, sino que, que dices que no puedo tenemos, hablar del tema haitiano porque tengo un familia tenemos, afuera, o sea. Y recibimos muchísimo beneficio de porque, que, entonces, ¿Pero y Entonces me tengo que, pero, que quedar callado la pregunta? Escúchala ahora. ¿Por tú me hiciste la pregunta? Hiciste la sí, pregunta, adelante, ¿sabes? adelante. No adelante, entrar, sí. okay. Nosotros estamos recibiendo en la República Dominicana muchísimos beneficios de gente que está ilegal en Estados Unidos, que están ilegal en Europa, en Puerto Rico y en todas partes del mundo. Pero, pero, nosotros nos sentimos mal cuando de aquel lado de Haití pasan para acá a buscar lo mismo que nosotros buscamos en otros países. Entonces por eso no podemos hablar del tema ni fijar posición de estar en contra bueno, muy de eso. Precaria, Un momentito. Muy eso no precario, tiene nada combate, de eso. Eh, eh, qué comparación, Dios mío? Muy, muy precario. Ese, combate, esa es tu percepción, porque sí. tienes, si, si, si por ejemplo pues buscamos, si buscamos eh, porque... preguntamos, van a encontrar familias en Canadá, en Estados Unidos no, no, y en todas partes. En todas qué partes bien, qué familia. bien, que nuestras familias estén allá y que nos manden dinero. Entonces, pero qué mal que los haitianos eh, que están pasando hambre tengan su gente. Entonces lo tenemos que recibir a todos. Entonces lo tenemos que recibir a todos para que para que, que su familia... familia. Es el sí. problema de República Dominicana. No, porque toda, tu fa toda mi señores, familia miren, o toda la familia de él se está queriendo ir a Estados Unidos. Vamos a olvidarnos de esos temas no, no tienen al margen. Asidero. Esos son al margen. Pero o sea, eso, es el usted, propósito, usted, eso es lo que tú piensas. Señores, el es que esas comparaciones ya... El propósito de esta situación migratoria surge después de la muerte de Trujillo y dentro de la muerte de Trujillo. En el 46 esa Comisión de Naciones Unidas sobre refugiados fue a Haití, búsquenlo búsquenlo, están ahí los datos del 46 están ahí los datos del 46 y una de sus recomendaciones primero establecieron que Haití era inviable en el 1946 segundo, que la única alternativa que tenía ese país en el 46 era que el Estado promoviera la salida de familias enteras hacia otra parte que decía era motivando la, la, la migración hacia otros países, pero era para el mar que lo estaban mandando, no hacia República Dominicana. ¿Y Muy cuál bien. ha sido el comportamiento de las ONG? Que reciben dinero para ellas mismas ubicar familias con 500 dólares en aquel momento. ¿Y qué pasó con el padre Vaina de aquí, en aquella Navidad? Regino Martínez. No, Regino. no. Regino. Regino Martínez. ¿Tú sabes cuánto tiene ese, ese infanate? Re, eh, pero, tú los, no te, pero, pero tú no tienes que insultar para estar... en Porque entiendo. es un infanate. Pero no tienes que insultar. No, está bien. Oye una cosa. Verdad, es un chatarra. ¿Tú sabes cuánto tiene? ¿Cuántos ¿cuánto hijos sí, ¿tú sabes cuánto haitiano tiene? ¿Tú cuántos haitianos tiene registrados de manera ilegal como hijo? 1.200. Bien, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Está permite? usted de acuerdo con la deportación de parturientas haitianas? Esa es la pregunta del día. Adelante, Carolina. Hay una llamada antes de la. Bien, buenos días. Sí. Sí, buenos ver, días. Sobre, sobre el tema, yo soy un hombre de 50 años yo viví en los Estados Unidos, pero yo hice una emigración limpia. Limpia es respetando el ciudadano de allá. Y es oh, un país oh, Pero, pues, el respeto que se merece, caballero de la Guasima, es sabe que es un loco. Él no puede comparar eso de ninguna manera. Esa gente son malísimos, esa gente de todas maneras son malísimos. Donde crees que tú la vuelta, la que te le busca la vuelta, son malos. Y que me cosen caballero, Pero, esa gente son malos. Eso no se compara. Yo duré años en Nueva York. Tenía 10 de bici y me quedé allá. Después vine para acá, pero yo nunca busqué problemas con nadie. Esa ¿Bien? gente le hablan a uno. Como que uno que, ten, amigo, que está en el país de ellos, señores? Amigo, una pregunta. ¿En el país temo? Está hecho lo malo. A mí me cojonar. Cuando me echan un malo a mí, ¿cómo que eso de que estoy en Haití? ¿Tú me ¿Y tú quién sabe cómo es por yucarera? ¿Y quién sabe cómo Una preguntita. No debe ser. Una pregunta, amigo televidente. El hijo que entró con visa. Si él se quedó allá, ¿cómo se quedó? Ilegal. Él lo dijo. Hablamos ahorita entonces. Él lo dijo. Se si es quedó ilegal, se quedó ilegal. Pero qué tiene eso que ver? Vamos a los lo whatsapp. WhatsApp. ¿Pero qué tiene eso que ver? Vamos a los WhatsApp. Adelante. Lo qué tiene, tiene eso que adelante, ver? Adelante.